Los programas de bienestar universitario le permiten a los estudiantes y miembros de la comunidad el desarrollo integral en diferentes campos del arte y la cultura. También que se reafirmen como persona y como, por, como parte de una comunidad universitaria. La universidad viene desarrollando un trabajo muy juicioso en tal sentido y ofrece una amplia eh, gama de propuestas entre ellos, danza española y flamenco. Poesía, teatro, salsa, escuela de rock, danzas del pacífico, danza contemporánea, taller de danza folclórica colombiana, percusión folclórica del Caribe colombiano, artes plásticas y esfera pública, tango y música del Caribe. Las inscripciones estarán habilitadas desde la página web. Y para el efecto se contarán con dos semanas. Es importante que abren la página, entren en ella. Y entrar a formar parte del equipo de, de creadores y artistas de la Universidad.